recogido página... La página... La No, porque que quieren es a la vida. Te quiero. La mitad la Bueno, voy a Es amiga de todo el mundo, aquí sí. Claro. Es amiga mía. Es amiga de todo el mundo. ¿no? Pero un día, ¿verdad que Sí. Ah, no. Sí, es es la No, no, no, está no. cerca no. Ahí lo veis en el espejo, en el espejo, el espejo en trabajo. Y, y ahí, y en ese espejo veis la botita de ¿Cuál? Ahí en sí, sí. Por fuera que sea. ¿Dónde está el otro espejo? Si, si, si, se ve el señor si, uno si, si, Florencia. sí Sí. sí. Creo que estuvimos Ay, dos veces así no. No. sí, sí tiene un trabajo ahí dentro. la de las Ah, creo que... ¿Esto es un los No, ah, ah. no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Esto para qué es? ¡Ostras! ¡Cómo no! ¡Dale! ¡No tiro! ¡Esto es bastante, mira! Oh, qué bonito. No, hay que tenerse, no. Yo creo que no. Tienes que hacer la vuelta. Pero hay que hacer así. Claro, no me primero, siempre la tienes. Me supongo que hay que hacer así? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! leo Ay ¡Mira! ¡Mira! el niño. Ay mira ¡Qué chulo! ¡Ay, ¡Mira! Ah, mira la vaca, la vaca, el Sí, Está en el gobierno, está en no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que estás haciendo este año estás haciendo el vídeo de este año hay que publicarlo por ahí porque en todos los sitios ¿eh? y aquí que tenemos esta joya vamos ¿eh? por ahí que están todos allí, vamos a volver una vez. no pero vais a revés. ya pero por un paralí es por toda la derecha, siempre a la derecha.